Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili. Vamos a divertirnos un rato con Mario más Mar Rabbit. Me he trabado ahí un poquito, pero bueno. Vamos a reiniciar la partida. Vamos a volver a intentarlo. Porque ya me tienen ahí un poquito. Hasta los mismísimos ex Que pasen este tipo de cosas. Lo había hecho perfecto, estaba con un planteamiento niquelao. Vamos allá. Pero bueno. Cosas que pasan Espero que no me toque volver a repetirlo La verdad No me gustaría para nada Tener que A ver Repetirlo Pero bueno Con encima me dejaron ahí Muy tocado Me han dejado ahí muy tocado Y me ha fastidiado La verdad Eh... Garra salvaje para aquí. Y aparte creo que es muy bueno el recorrido que estaba haciendo. Mira, recuperación de Spark. Mira, mato dos del tirón. Eso me viene que ni pintado. Porque esto sí que hace que me anime a dar el salto con esta. Teniendo esto, pues voy a utilizar esto, porque con un poco de suerte activa también hasta recuperación de Spark. Lo único malo, pues lo que estáis viendo. Que me quedo aquí desprotegido frente a esos. Con un poco de suerte van a por la gorrinadora. Y, y a ver... Aquí invocar el Maglodo creo que no es muy bueno, pero bueno. Hombre, llevarme... Llevarme a Bowser igual es un poco precipitado, pero... Porque no quiero desbloquear. desproteger a Rabbit Beach. Pero... Igual es una muy buena opción. Vamos a hacer esto así. Y ya estaría. Pues turno del enemigo No lo hemos hecho mal, eh Vista de héroe, pero si está ahí encerrado No me va a hacer daño O no debería Solo que claro, ellos la activan Porque tienen que activarla Lo positivo Salvo error, creo Creo Que no No salen grietas, eh a no ser que te cargues todos los enemigos así de repente. Mira, el maglodo hace su función. A ver. Aquí... Voy a poner el acelerón a este y me lo cargo antes de los mecha. Y dañando esto. Va, me la voy a jugar a esto. No se va. Y este no puedo porque tengo el garra salvaje abajo. Puedo venir un poquito más por aquí. Me interesa explotar eso, para que no me... Si me escondo ahí detrás no me afecte, si me golpean en área o algo así. Ahora vamos a ver... Bueno, lo voy a empujar para atrás y ya está. Porque a estos de aquí arriba... No voy a golpearles. Creo que voy a activar la salpicadura. Y lo mando lejos. Y no voy a activar los meca. Le daño más así. Le daño más así. Perfecto, ya está todo. Perfecto. Estos se quedan ahí. Estos vienen por acá. Canto de sirena. No. No hay vista de héroes por su parte. Este se va a quedar ahí. Oh, mira. Con la rabiz. Vamos a hacer... Entonces le puedo hacer el acelerón. puedo hacer acelerón pues me interesa con Bowser pero espero que no pase lo de antes la verdad vamos a hacer la misma jugada de antes ¡Pum! parece tío, Bowser tiene que terminar siempre ahí Bowser tiene que terminar siempre aquí, en medio ¿Me lo estás diciendo en serio? Me protejo aquí No hay ninguna manera Si me protejo aquí es que El lobrador Ahí abajo no hay ninguno que me pueda disparar ¡Pua! Voy a hacer así Y listo Qué injusticia, eh esto no lo puedo invocar. ¡Qué injusticia, tío! ¡Qué injusticia! Este me voy a ir lejos. Vamos a ver cómo es su habilidad. Donde está Edge no me afecta la atracción. Me voy a venir para aquí. Línea recta. Y me activo la... El aluvión de espadas. Y oh, qué rabia me da. Dos veces lo mismo. Dos veces lo mismo. Me lo estás contando en serio. Hombre. Porque no me gusta usar objetos, pero... Debería haber usado un objeto para movimiento otra vez. Pero va. Ya nada. Me pude haber escapado para allá con un objeto de movimiento. Que seguro que tengo. Alguno me ha tocado. ¿El lobrador este dónde se pone? Nah, ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Vista de héroe... ¡Qué rabia me da esto, tío! El lobrador se queda ahí expuesto... 300 y pico me golpeará 1000, 1000, 1000, criticazo de 1100 Es que... ¿Quién se cree esto, tío? ¿Quién se cree esto? Y no me he visto cómo ha quedado Peach. A ver, vamos a dejar expuesta A ah, Edge Y protegida esta nos curamos vamos a matar a este que si no nos la va a terminar liando y con edge no le mato Ah, sí, sí le mato. No puedo invocar esto. A por edge. No, tío, y le da la primera. Es que no me lo puedo creer y me la mata este. Es que no se lo cree nadie, tío. No voy a hacer el vídeo más largo. No voy a hacer el vídeo más largo, voy a reiniciar la partida, pero vamos. Pero vamos. Dos veces lo mismo, ¿eh? Dos veces lo mismo. Dos veces lo mismo. Yo es que no lo puedo entender. No lo puedo entender, tío. Dos veces lo mismo. La misma mierda. Dos veces la misma mierda. Es que vete por ahí, Ubisoft. Es que no voy a poder lograrlo con Edge solo Es que me cago en la masalada. Me quedan nueve esta vez Antes eran seis creo Nada, ya está, eh, estoy, estoy muerto Así que nada, voy a reiniciar la partida Y voy a dejar de hacer eso con Bowser De enviar los mechas desde ahí Así que nada, chavales Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido Estéis conmigo con la tremendísima injusticia Que pasa con, con Bowser Que sí o sí tiene que terminar Arriba en el centro de todos los enemigos Y nada Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido Y una vez llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo En esta misma fase ¡Quiero pasármela sí o sí!